Hi everybody. I hope you can hear us all. Hola, buenos días. Espero que nos podáis oír correctamente desde todos los lugares del mundo para esta reunión de Zoom. Voy a comenzar ahora. Me llamo Adrian Harding, soy un corresponsal de la BBC en Johannesburgo, en Sudáfrica, y es un placer para mí pues lanzar lo que es posiblemente la definición de ecocidio Hoy vamos a hablar de ello, vamos a oír hablar de lo que ha eh, llevado a eh, establecer esta definición que mezcla los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Digamos que la BBC, se ha, perdón, el Tribunal Penal Internacional se ha eh, ocupado de la guerra entre los seres humanos, pero el Tribunal también tiene que abordar ahora... Eh, conflictos entre humanos y el medio ambiente. Estamos reunidos y nos reunimos en Zoom en diciembre con un panel de expertos internacionales que desde entonces se han ocupado de redactar y recorregir la redacción del de ecocidio y de hablar abundantemente del tema. Hoy oiremos las conclusiones de este panel y veremos qué va a suceder a partir de entonces. Y también dejaremos algún tiempo para las preguntas. Podéis eh, plantear las preguntas mediante esta aplicación de Zoom. También eh, podéis utilizar pues, la función del chat para plantear las preguntas. Tenemos a Jojo Meta con nosotros, que es la presidenta de la eh, Asociación Stop Ecocide Foundation. Jojo tiene la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Es fantástico ver a tantas personas asistiendo a esta reunión. El término ecocidio se comprende como un daño eh, masivo a los ecosistemas y la... Conversación acerca de la criminalización de, este, de esta situación. Está creciendo nuestra fundación, está posicionada en esta conversación y se reúne eh, para reconocer los niveles, de, lo, el ecocidio a todos los niveles, en particular ante el Tribunal Penal Internacional y también para obtener el soporte estratégico en este contexto para los estados isleños, que son vulnerables. También establece conexiones con los parlamentarios y con los gobiernos. Nuestra, la nuestra es la única organización con este posicionamiento y enfoque. El contexto global para esta conversación está claro para todos. Está el, el convenio marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático que sugiere que las reducciones eh, actuales que se necesitan solo son una pequeña fracción de lo que se requiere para 2020 y tenemos niveles de extinción y de pérdida de hábitat que están alcanzando pues cifras eh... Y al mismo tiempo, pues, las comunidades que están afectadas eh, se ven perseguidas y las que defienden esta situación eh, también se ven perseguidas. Sin ningún tipo de parámetro legal que aborde las eh, causas de estas crisis, es difícil ver cómo las, eh, o los objetivos de París y los ODS pueden eh, alcanzarse. De hecho, la ciencia nos está indicando ahora que estamos en algunos puntos de inflexión que ya serían irreversibles, como por por ejemplo, la pérdida del permafrost o del hielo antártico. Por eso, re conseguir eh, que el ecocidio sea un crimen eh, ya no es una medida extrema, sino que es una medida necesaria. Los gobiernos, los actores políticos y los líderes religiosos de todo el mundo están ahora comenzando a hablar de este tema. Hay ocho miembros del Tribunal Penal Internacional, también el Papa y el Parlamento Europeo, que han mostrado su interés en abordar eh, una enmienda del Estatuto de Roma. Vanuatu, Maldivas, Francia, Bélgica, Finlandia, España, Canadá y Luxemburgo. La Unión Interparlamentaria, que comprende 179 parlamentos de todo el mundo, ha expresado un apoyo en principio para eh, un crimen de ecocidio internacional de modo unánimo en un voto reciente. Las mociones parlamentarias y las propuestas de ley también han sido presentadas en algunos países como Bélgica, Portugal, Suecia, Brasil, Francia y Bolivia. Criminalizar el ecocidio marcará un cambio en las reglas de base sobre las cuales opera la economía, actuando como un disuasor y canalizando las finanzas de las prácticas que destruyen los ecosistemas. Evidentemente, el sector empresarial va a requerir algún tiempo para ajustarse y abordar este tema de modo internacional y con colaboración y claridad acerca de las implicaciones es uh, fundamentalmente importante. Reconocer el ecocidio. Y pedir esos ajustes a las empresas tendrá tres consecuencias importantes a nuestro modo de ver. En primer lugar, va a, protege va a proteger los valiosísimos sistemas de apoyo a la vida de la Tierra, haciendo ahora, eh, un, que sufren ahora un daño. Totalmente grave. En segundo lugar, van a, a estimular la innovación en una dirección sana en todos los sectores. De hecho, los empresarios en muchas áreas están apelando para que se produzca una legislación y para, y para que se sustituyan ciertas prácticas eh, destructivas, como por ejemplo a través de la economía circular, las renovables y la agricultura regenerativa. Mucho de lo que necesitamos para esta transición hacia un, hacia un planeta estable ya está disponible para nosotros. Lo que pasa es que no está apoyado y no se practica, mientras que las puertas permanecen abiertas a la contaminación. Si se cierran esas puertas, se permitirá el cambio que todos necesitamos. Y en tercer lugar, y de modo muy importante, la destrucción de la naturaleza, el hecho de colocarla debajo, por debajo de la línea de lo moral, eh, tiene el poder de hacer cambiar ciertos presupuestos culturales, de hacer cambiar nuestra comprensión y de ver que no estamos separados de nuestro mundo natural, sino que estamos integrados en ello. Y eso es muy importante. El año pasado nuestra fundación fue abordada por parlamentarios suecos con una petición muy sencilla. Si podíamos conseguir una definición legal creíble y clara de ecocidio que fuese considerada para una propuesta posible ante el Tribunal Penal Internacional. El panel de expertos independientes para la definición legal de ecocidio fue formado como respuesta a esa petición y hoy estamos encantados de presentar el resultado de ese trabajo colaborativo de seis meses. Esperamos que la atención de todo el mundo vaya en aumento significativamente como resultado de esta iniciativa y que el interés del público siga, siendo firmemente, siga yendo firmemente en aumento. Muchísimas gracias. Gracias, Jojo para mí hay una palabra que es uninsurable, eh, no asegurable, que es muy importante. Ahora vamos a ir a un jurista de las Naciones Unidas que está conectado desde Dakar, Senegal, y que es co-presenta de, de este panel. Dior, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor moderador. Voy a tratar muy rápidamente de resumir los trabajos del grupo de estos últimos seis meses. No voy a abundar en las causas que llevaron a la formación de este panel de expertos, porque Jojo lo acaba de recordar, todo viene a raíz de una petición del Parlamento sueco. Debo deciros que después de esa petición, se puso en marcha este panel en noviembre y el grupo, de hecho, está compuesto por personalidades reconocidas por su experiencia en derecho humanitario internacional, derecho del medio ambiente y. ...en otros ámbitos que están relacionados con los problemas del cambio climático. Y también hay que decir que se ha tenido en cuenta el género eh, o la paridad de género en este panel. Porque, y el grupo es cosmopolita, multidisciplinario eh, y habida cuenta de su diversidad... ...pues el panel tenía que redactar una definición de ecocidio como crimen internacional... Pues rápidamente voy a deciros quién forma este grupo. Pues bien, está la animadora del grupo, Jojo Meta, desde el Reino Unido. Hay dos copresidentes, el profesor Philip Sand, de Reino Unido y Francia, Dior falso de Senegal. Los vicepresidentes son Kate McIntosh, de Estados Unidos y Reino Unido, Richard Rogers, de Reino Unido. Y tenemos a otros aspectos. Expertos y expertas como Valica Carbanes de Francia, Pablo Fajardo de Ecuador, Sieda Rizana de Bangladesh, Charles Charlot Sierra Leona, Florence Svensson Reino Unido, Rodrigo Lledo, Chile, Chile, Cristina Noruega, Tulo Manero de Isla, Samoa y Alex de Estados Unidos. Veis, por lo tanto, que se trata de una paleta de expertos cosmopolita y estos expertos han trabajado juntos durante seis meses, han recibido muchísima documentación con otros trabajos de expertos con propuestas eh, pasadas de definiciones. Asimismo, se han beneficiado de la ayuda de expertos exteriores. Hacia el mes de febrero se produjo una consulta jurídica que permitió recoger la opinión de muchos estados, de particulares, de grupos, organizaciones religiosas también, en fin, de toda una serie de entidades y de instituciones interesadas en la definición. Se recibieron 402 respuestas que se analizaron. Los copresidentes y los vicepresidentes se reunieron en enero, antes de la plenaria, para hacerse con todas estas definiciones y definir las modalidades de trabajo que proponer. Todo este debate permitió fijar un calendario con cinco sesiones plenarias en enero, marzo, abril, mayo y junio. Y cada plenaria tenía su agenda precisa y entre las plenarias había reuniones de los copresidentes para... Eh, para poder agendar y poder organizar las reuniones siguientes. Asimismo, hubo grupos del panel que se encargaban de tareas de redacción y de investigación. El objetivo y las modalidades de la definición de este nuevo crimen también, fueron, también se desprendieron de todo ese trabajo. No se trataba de aportar modificaciones sustanciales al Estatuto de Roma, sino de proponer una enmienda a ese estatuto para completar los crímenes que existen y añadir el de ecocidio. Es decir, que recaía en el grupo la tarea de definir con claridad, precisión, concisión y con una buena argumentación jurídica ese nuevo crimen. Y para conseguirlo el grupo tenía que referirse al acervo del derecho penal internacional, del derecho penal y evidentemente pues tener en cuenta eh, los enfoques y orientaciones que figuraban en el Estatuto de Roma. La primera reunión se mantuvo el 19 de enero y permitió conocer a todos los miembros del panel y también hablar del contenido en el cual se del contexto en el cual se desarrollarían todos esos trabajos y también en esa reunión se pudieron, se pudo hacer el inventario de acciones que había que llegar a cabo antes de la siguiente plenaria. También eh, se decidió en esa plenaria que los copresidentes y vicepresidentes recopilarían un texto inicial que se enviaría a todo el mundo para los comentarios posteriores y todo eso después de analizar esos comentarios permitió determinar los puntos fundamentales de debate de la siguiente sesión y en la siguiente sesión esos panelistas llegaron a un consenso y acerca de las enmiendas que aportara al Estatuto de Roma de hecho se trataba de añadir una enmienda 2 bis en el preámbulo, modificar el artículo 5 del estatuto para introducir en la letra E el crimen de ecocidio y añadir en el artículo 8 ter la definición del término ecocidio, crimen de ecocidio. Se crearon cuatro grupos con un coordinador que aceptó hacer el resumen de sus trabajos de grupo y, también muy importante, presentar en la plenaria del mes de mayo las propuestas concretas acerca de la definición de los términos, la modificación de la definición principal propuesta, la mens-rea y la enmienda a aportar al Preámbulo. Sus intervenciones permitieron, durante la plenaria, avanzar, ofreciendo una mejor definición y estrategias para llegar a este objetivo de inserir el crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma. La última plenaria, de junio, permitió finalizar la definición del crimen de ecocidio... Haciendo hincapié en los puntos de consenso, integrando algunas omisiones y aclarando algunos puntos de la agenda. También se decidió, durante esa plenaria, elaborar un documento con comentarios que acompañara la definición. Pues esta es, eh, en resumen, digamos, dado que el tiempo está limitado, este es el resumen de los trabajos realizados preliminarios. Muchísimas gracias, Dior. Pues bien... Eh, Veo que había una, una necesidad de urgencia de que todo esto se produjera rápidamente, es decir, que el panel ha trabajado rapidísimo en este sentido. Muchísimas gracias por todo ello. Ahora vamos a pasar la palabra que, que eh, está... Acompañado de una botella de agua y que como Cristiano Ronaldo se niega a beber bebidas azucaradas. Aquí tenemos a Philip Sands desde Londres. Le paso la palabra. Muchas gracias, Andrew, y muchas gracias, Dior. Es un privilegio, ha sido un privilegio trabajar este tema tan interesante y este proyecto tan importante. Dior acaba de describir nuestro método de trabajo, quiénes somos y, bueno, y cómo hemos estado trabajando. La verdad es que el grupo ha sido extraordinariamente diverso. Y creo que eso constituye la fuerza o parte de la fuerza de este grupo. Tuvimos a fiscales, tuvimos también a un juez del Tribunal Penal y tuvimos también a toda una serie de personas eh, realmente extraordinarias. Y es un auténtico placer decir que hemos concluido bajo el consenso. Es decir, que el texto que se ha distribuido, el texto que tienen, es un texto al cual todos nos hemos suscrito. Es un texto que tiene en cuenta eh, los puntos de vista de todos y todas eh, y también que recoge todas las consultas realizadas, eh, tal como ha dicho Dior, esas consultas que venían de todos los lugares del mundo, de todas esas personas que han prestado atención al tema. ¿Cómo hemos trabajado? Pues eh, yo me he visto influenciado por mi contexto particular en este ejercicio. Yo me encontraba en Roma en julio del 98 y formaba parte de la delegación del Sur Pacífico, trabajando estrechamente con Andrew Clapman. Estábamos redactando el preámbulo, con lo cual soy muy consciente de todo lo que se ha producido y, y por aquel entonces surgió la idea de ecocidio y no... No estaba lista para su inclusión. Los estados querían simplemente relacionarse con los cuatro crímenes existentes, los crímenes de guerra, que son los que llevan más tiempo establecidos en el derecho internacional, y los otros tres crímenes, el crimen de agresión, crimen de, contra la humanidad y genocidio. Y desde entonces no se ha producido ningún otro crimen internacional desde 1945. Y eso significa que la protección la protección del medio ambiente está totalmente ausente del derecho penal internacional y no forma parte tampoco de las reglas sobre crímenes de guerra. Y yo quisiera brevemente deciros que la definición que hemos encontrado pues nos ha permitido bien basarnos en precedentes existentes en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de modo general. Es decir, que cada palabra del texto, pues podemos asegurar que cada palabra del texto tiene una base y una autoridad. Y en este sentido hemos recogido diferentes partes de la ley, pero todo está basado en lo que ya ha sido aprobado previamente. Y yo creo que eso viene en parte de eh, lo que sucedió en 1945, es decir, el final de la guerra y la adopción del Estatuto de Nuremberg, cuando los crímenes de guerra fueron redactados y se incluyeron. Los borradores de esos crímenes, que de hecho se incluyen en un libro que publiqué hace cuatro o cinco años, pues han... Pasado por ese ejercicio, es decir, se ha reconocido esos crímenes previamente y eso pues, es algo que ya se produjo antes y eso nos ha facilitado muchísimo la adopción hoy. Yo soy un abogado en ejercicio en el Tribunal Penal Internacional y tengo experiencia en derecho medioambiental. Internacional. Toda mi carrera se vio catalizada, de hecho, por el evento de Chernobyl en la planta nuclear. Eso me hizo dirigirme hacia el derecho medioambiental internacional y desde entonces he trabajado, eh, trabajé 10 años acerca de ello, luego pasé al derecho penal internacional y sabréis que también he abordado casos de crímenes contra la humanidad y genocidio. Con lo cual, es una combinación de todas esas actividades y del trabajo de otras personas lo que nos ha llevado a esta definición. Las palabras de Olof Palma, el antiguo primer ministro de Suecia. ...nos pedían que nos esforzáramos en trabajar por el medio ambiente con la palabra ecocidio. Y había una serie de grupos minoritarios en los años 80 y después ha habido el trabajo de otros juristas... ...Fork y también Polly Higgins, que falleció recientemente, que... Se dedicó también en cuerpo y alma a este trabajo y a eh, lanzar esta agenda antes de, de su fallecimiento. Y otra persona eh, fantástica que falleció hace unas semanas solamente, James Coffer, del Tribunal Penal Internacional, eh, también falleció hace unas semanas y es, fue mi mentor y también debemos todo este trabajo que hemos hecho también se lo debemos a él y ahora uno de los artículos que he leído que leí cuando yo era estudiante de Derecho Internacional en los años 80 viene de Christopher Stone que también perdimos recientemente hace unas pocas semanas él en 1972 publicó un artículo en la Universidad del Sur de California que nos decía que que, que era un artículo revolucionario hace 50 años y, y lo sigue siendo, porque la verdad es que plantea la idea de que hay objetos de la naturaleza que merecen de tener derechos humanos. Es decir, que tenemos que proteger esa, esa idea ya tenemos esos cuatro crímenes existentes, pero están todos centrados en el bienestar de los seres humanos, de los individuos y de los grupos en tiempos de conflicto y en tiempos de paz. Y evidentemente eso no lo queremos reducir, es decir, no queremos en ningún caso minar lo que se ha conseguido ya. Pero eh, no hay ningún derecho que proteja de este modo eh, el medio ambiente y el y hay que ir más allá, es decir, no se trata de que el derecho sea antropocéntrico, sino que tiene que ser ecocéntrico, es decir, que también tiene que centrarse en el bienestar del planeta, de los ecosistemas de la Tierra. Para entender que la adopción del texto no detiene los horrores de ocurrir, pero lo que sí hace es que cambia las conciencias. Este es el motivo por el que esta iniciativa Stop Ecosites, respaldada por varias fundaciones, es tan importante. Nos hace pensar en el mundo de un modo distinto. Y nos hace pensar también en el lugar que ocupamos en el mundo de un modo distinto. Y nos hace imaginar la posibilidad de que la ley podría utilizarse para proteger al entorno global. Un tiempo de verdaderos desafíos en cuanto a nuestro sistema climático, la biodiversidad y desde el punto de vista de tanto más. Y esto es lo que creo que es significativo acerca de este momento trata del reconocimiento en este momento terrible de la pandemia del COVID-19 que no somos capaces de controlarlo todo y además tenemos que guiar nuestro mundo natural con cuidado. En este entorno hablemos brevemente del texto para que lo podáis entender. Es un grupo de equilibrio, hemos equilibrado a aquellos que quieren ir más lejos y a aquellos que quieren ser pragmáticos, los que queríamos era un texto que los estados podrían aceptar los estados y las reacciones iniciales han sido inmensamente positivas. Los estados que han participado con nosotros de manera informal han reconocido que el texto que hemos presentado está descrito en el lenguaje del Tribunal Penal Internacional y es el tipo de texto que podrían aceptar los textos si hubiera una voluntad política para poder integrar el bienestar del medio ambiente dentro del Tribunal Penal Internacional y lo hemos redactado de este modo, no es un texto aislado, sino que es un texto que podría integrarse en un estatuto del Tribunal Penal Internacional. Así pues, yo yo, si podemos empezar quizá mostrando parte del texto para poder explicar cómo hemos podido equilibrar el tema. Bien, nos hemos centrado sobre todo en un texto que en primer lugar lo que hace es examinar lo que los abogados quieren llamar el elemento principal. Y si incluimos Ecosight en la definición, si actuamos a partir del conocimiento de que existe una probabilidad muy grande de que vuestras acciones u omisiones causarán daños graves a largo plazo y extensos también al medio ambiente. Y esta es una definición con un objetivo concreto que está firmemente arraigada en los estatutos del Tribunal Penal Internacional. Siguiente diapositiva. Gracias, Jojo. Esta sería la esencia de cuál podía ser el nuevo artículo tras la definición del delito de agresión. Y lo voy a leer lentamente. Podemos decir que Ecosight significa actos deliberados, ilícitos, cometidos con conocimiento y que cuya probabilidad de causar un daño extenso y grave o a largo plazo al entorno es elevada a partir de esos actos. Este texto procede de elementos existentes del estatuto del IPCC y también de otras leyes penales internacionales. Será conocido para muchos aquellos que trabajan en este campo. Me gustaría muy brevemente explicar también los distintos elementos de la definición. ¿Qué significa cuando hablamos de grave o severo? Severo significa un daño que implique cambios adversos graves, disrupción, daño, cualquier elemento del medio ambiente, incluyendo la vida humana o, por ejemplo, los recursos naturales, culturales o económicos. Aquí lo que nos preocupa es establecer el listón relativamente alto. Estamos hablando del Tribunal Penal Internacional. Los tribunales nacionales participarán y trabajarán a partir de estas definiciones, pero el Tribunal Penal Internacional en aplicación del principio de complementariedad es un tribunal de, alto, de último recurso. No se trata de reflejar cada uno de los errores que puede suceder en el entorno del medio ambiente, sino que estos errores y horrores son un umbral de preocupación internacional y de interés internacional. Por lo tanto, cambios adversos, daños graves. Siguiente diapositiva, por favor, y gracias, Jojo. Cada acto que cause un daño grave es capaz de convertirse en un ecocidio, pero al mismo tiempo debe contener un elemento adicional. Debe ser o bien extenso en su efecto o a largo plazo. Básicamente, esto se basa en los, La definición existente de los crímenes de guerra, convención de 1977, es decir, es un conjunto disyunto de elementos. Extenso significa daño más allá del límite del área geográfica o cruzando fronteras o sufrido por todo un ecosistema de especies o un número elevado de seres humanos. Por lo tanto, se trata de un elemento territorial y geográfico y la alternativa es un elemento tempo tiempo a largo plazo. Significa daño que irreversible o que no puede corregirse a través de la recuperación natural en un periodo de tiempo razonable. Por lo tanto, grave y extenso o grave y a largo plazo. Podemos decir que este es el requisito. Y este elemento temporal nos permite reflejar, por ejemplo, si una especie se supone de importancia singular, pero está ubicada, por ejemplo, en un único país o en una zona geográfica pequeñita, se consideraría lo suficientemente significativo para ser cubierto por la definición de ecocidio. Siguiente diapositiva, por favor, Chocho. Muy bien, también hemos elaborado una definición del medio ambiente. Es un entorno delicado. Sabemos que la Comisión de Ley Internacional ha decidido evitar la definición de medio ambiente y a partir de convenciones internacionales existentes hemos elaborado una definición sencilla que adopta cinco elementos distintos de biosfera, criosfera, litosfera, hidrosfera y atmósfera. Y el espacio extraterrestre también. Siguiente espacio, por favor, Jojo. Por último, hemos elaborado un segundo umbral desde el punto de vista de la naturaleza de la definición. No solamente tiene que haber un daño grave y extenso o a largo plazo, sino que el acto debe ser o bien ilícito o deliberado. Una vez más, esto procede del texto de distintas partes del IPCC, pero ilícito podría referirse a la legislación nacional o internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Chocho, -cho? deliberado, es la circunstancia en la que no es necesariamente ilícito según la legislación nacional o internacional. Un acto que implica un desprecio negligente del daño, lo que podría ser excesivo en relación con los beneficios sociales y económicos que lo anticipan. Una vez más, hay un análisis costo-beneficio de los actos que tienen efectos graves, negativos, pero que uno tendría que pasar por un ejercicio de equilibrio. Esta es la realidad de la situación. Muchas veces no dañinos para el medio ambiente. Y para poder elaborar esta definición... Entonces, tenemos que ser pragmáticos y reconocer que no podemos cubrir cada uno de estos actos. Esto no encaja en esta definición como cuestión de legislación internacional. La legislación debe tener una serie de umbrales y la determinación de si estos detalles se han cruzado. En primer lugar, asumir eh, que hay que adoptarlo y estarán acusados en la ley internacional. Para poder saber cuáles son las condiciones y si éstas se cumplen. Y habiendo formado esta visión, él tendrá que determinar si pueden convencer o no a un panel de tres juicios en el Tribunal Penal Internacional, tanto si los crímenes del ecocidio han sucedido como si no. Nosotros hemos escogido la parte de no listar hechos específicos. Muchos seguramente harán esta pregunta, ¿por qué? Y el motivo… Es muy sencillo. Yo sé, a partir de mi experiencia del trabajo en legislación internacional, incluyendo crímenes internacionales, que cuando tratas de listar elementos a incluir en un texto, inevitablemente te dejas cosas y al dejar estas cosas fuera, estás señalando que son permisibles y que a lo mejor no están cubiertas por la definición que has elevado, que has presentado. Y al final el grupo de 12, acabaron con una lista que era totalmente extensiva y cubría cada situación. Tendría que ser, tanto los jueces como los fiscales, una idea de si algún acto en concreto está o no dentro de la definición, tanto si cruza como si no cruza estos umbrales. La otra realidad, evidentemente, es política. Si empiezas a listar hechos concretos, Automáticamente estás creando una situación en la que esos países o grupos o individuos que están implicados en actos específicos dirán, esto es más difícil para mí y nosotros pensamos que quizá es mejor mantener esta puerta cerrada. No tenemos aquí en mente ningún acto en concreto. Hemos... Hablado con abogados sobre las consecuencias de algunos hechos en concreto y hemos elaborado una definición que contempla estas consecuencias más que la etiqueta que ponemos en el acto en sí. Y quizá podríamos abordar estos temas en preguntas subsecuentes. A modo de conclusión, este es un delito de poner en peligro algo en esta definición, de hecho, según la ley penal internacional, no hace falta mostrar necesariamente que ha sucedido un daño real. Podría ser que en algunos casos el daño sucederá y dará lugar entonces a una investigación por parte de los fiscales y una acción por parte de los jueces. pero si una ley tiene que ser efectiva, tanto si es genocidio como crímenes contra la humanidad, eh, humanidad eh, crímenes de guerra, también debería ser posible permitir a la legislación cumplir una función preventiva, evitar que las cosas pasen antes de que sucedan de verdad. Y esta definición es la que se inscribe. En este principio largamente establecido de aspectos penales internacionales. Un par de puntos más. En primer lugar, según el estatuto del IPCC, los únicos a los que se les puede investigar son las personas. El Tribunal Penal Internacional no puede llevar acciones contra los estados, las cooperaciones u ONGs, aunque sí acusaciones contra individuos asociados a estados, corporaciones, ONGs u otros grupos. Pero los únicos que pueden ser defendidos ante el IPCC son los individuos y esta es la posición en relación con la postura que hemos adoptado. Así pues, mi último punto, a modo de conclusión, es que tenemos una definición que nosotros pensamos que podría funcionar, pero claro, son los Estados los que tendrán que decidir si quieren continuar en esta dirección, o una dirección parecida, o en otra dirección, o no continuar para nada. Y esta es una cuestión de voluntad política. Mi Respuesta es que hemos llegado a un punto en el que el apoyo parece ser muy amplio. Puedo imaginar a partir de las peticiones, de entrevistas, por ejemplo, de los diarios, eh, etcétera, que no se ven como especialmente progresivos y, sin embargo, que reconocen que algo está sucediendo en el estado de nuestro planeta que requiere una instrumentalidad de la ley. Que debe aparecer ahí junto con otras instrumentalidades, eh, medios políticos, diplomáticos, económicos, social. La ley es solo un instrumento a utilizar, pero puede ser un instrumento muy poderoso y en este sentido hemos adoptado esta definición y alabamos a los estados y pedimos que lo consideren como estatuto del Tribunal Penal Internacional. Gracias, Andrew, tienes tú la palabra. Muchísimas gracias un par de anuncios a medida que avanzamos hacia la sección de preguntas y respuestas. En primer lugar, por favor, si tienen ustedes alguna pregunta, lo hagan en el chat de preguntas y respuestas, no en el chat de comunicación entre los panelistas. Por otro lado, por favor, si hacen ustedes una pregunta en francés o en español, he visto un par, para mejorar las probabilidades de que otros les respondan, Podríamos pedir a los traductores que lo traduzcan al inglés, quizá nos podría ayudar. Y por otro lado, recuerden ustedes votar para las preguntas, colocarlas arriba del ranking, hacia arriba. Philip, me parece que vas a tener un descanso, unos segundos, y me gustaría preguntar a Jojo acerca de las logísticas, porque en ocho países ya han visto esto y lo han respaldado a este proceso. Y lo que me estaba preguntando es si podrías explicarnos la situación de este borrador, de este documento, hacia dónde va ahora y qué tipo de urgencia observas en otros estados. Es decir, ¿podríamos ver esto de manera realista en los estatutos del IPCC en años, meses? ¿Qué sensación tienes? Pues muchísimas gracias por esta pregunta y espero que me puedan ver. Gracias. Sí, ha habido enmiendas previas a los estatutos que han sucedido entre dos, han tardado entre dos y siete meses. El crimen de delito de agresión ha sido uno de los delitos que más ha tardado como adaptarse como enmienda. Nosotros hemos oído de tantas direcciones, que esta es la década de decisiva, para tomar acciones respecto al clima y los procesos ecológicos. Por lo tanto, nosotros pensamos que tanto el clima actual como el político, que está cambiando rápidamente y se está despertando ante la situación en la que estamos, nosotros pensamos que esto, de hecho, podría ser más rápido. Es decir, hemos hecho un cálculo de 45 años, pero también tenemos que decir que en los últimos dos años ha habido desarrollos mucho más rápido y no más lento de lo que anticipábamos. Y esta conversación crece rápidamente para nosotros. Como ha dicho Philip, también hemos tenido respuestas positivas iniciales que van desde los estados y también del sector corporativo y la ONG las ONGs. Por lo tanto, esperamos que esto avance muy rápidamente. Gracias, Jojo. Esta pregunta es para Philip. Un par de preguntas. ¿Habrá retroactividad bajo el Estatuto de las Limitaciones, asumiendo que esta ley sea adoptada por el ITC? Y después otra pregunta también. ¿La ley del ecocidio no existe ya en muchos países? No escuchamos a Philip porque tiene el micrófono apagado. Sí, iba a decir algo sobre las leyes del ecocidio ya existentes. Hay 10 estados que tienen ecocidios en alguna forma en su legislación actual, pero no están, están siendo bastante infrautilizadas, conocemos algunos casos. Y algunas de estas son antiguos países de la Unión Soviética. Quizá no están tanto hablando de aspectos legales cómo trabajar para responder a las situaciones del ecocidio. Por otro lado, nosotros también pensamos que la expansión de esta conversación al escenario internacional es muy significativa aquí porque los países por sí mismos eh, los gobiernos, de por sí, a lo mejor quieren ser los primeros ¿no? en esta nueva manera de avanzar hacia todo esto, porque evidentemente les interesan las relaciones económicas o los cambios rápidos necesarios, pero a nivel internacional esto nos permite crear una especie de marco global y ver que la gente empieza a ver el final y empezar a abordar problemas como las políticas de transición y de cumplimiento. Por lo tanto, sí. Me parece que eso es todo lo que diría sobre este tema y quizá Felipe podría abordar otros aspectos en retrospectiva. Sí, Andrew, todos somos plenamente conscientes de las reacciones de los juicios de Nuremberg ¿no? cuando empezaron 20 de noviembre y cuando en el tribunal de 600 delitos, como el genocidio y los delitos contra la humanidad, que no existían cuando eh, fueron juzgados a finales de los años 30. Pero el principio básico de la legislación internacional en relación con la ley penal es la no retroactividad. No se aplica a actos que hayan sucedido previamente, al texto que haya sido adoptado e implementado por parte de los estados, pero evidentemente con los problemas medioambientales tenemos una característica particular que es la noción del delito continuado, tanto si estamos hablando de emisiones o de la atmósfera que a lo mejor empieza el día 1 y que quizá continúa 600 días después añadiendo eh, los daños siendo causados. Por lo tanto, en el contexto medioambiental, lo clave sería la fecha en la que cualquier texto entra en vigor y un delito que esté sucediendo en ese momento, incluyendo el que haya sido cometido antes del estatuto, en principio podría ser acusado por un acto que ocurra solamente antes de la aprobación del estatuto, que haya entrado en vigor y que, a lo mejor, no tenga un efecto continuado y, a lo mejor, no sería, en este sentido, juzgada. Um, Gracias, Philip. Uh, tenemos muchísimas preguntas, lo cual es fantástico. Y yo quisiera ahora comenzar con algunas preguntas que han aparecido ¿To what extent does recourse to the ICC require that possibilities for use of domestic legal systems have been exhausted? Uh, the person Flavio Montiel cites Brazil where domestic lawsuits may be stalled for years. I mean, the test in, in the ICC is whether uh, well, well, the starting point is there is a principle in the ICC statute of complementarity. It, it, it, and it basically evokes the idea that the ICC is a place of last resort, so that national legal systems must have an opportunity to address a particular action's potential criminality And if a state is unwilling or unable to give effect to its domestic law to achieve the protection required by the ICC statute, then and only then can the International Criminal Court step in. Uh, and that is a principle, of course, that would continue to apply. One of the things that's interesting, and it's come up, I've noticed in some of the questions, is how this relates to various initiatives at the national level for criminalizing harm to the environment. Um, many, many, many countries criminalize certain environmental harms already. Uh, I'm speaking from the United Kingdom that is established in English law. They don't call it ecocide, but if I you know, cause massive damage to some environmental resource, I may well commit uh, a, a crime some countries are also considering adopting national laws on ecocide Bangladesh right today this week is considering that France uh, is considering that but if a crime of ecocide were to be integrated into the statute of the International Criminal Court then every state party which accepted that amendment would have an obligation to implement the crime of ecocide into their domestic law. And that's precisely to give effect to the principle of complementarity. When the United Kingdom became a party to the statute of the International Criminal Court, it had to amend its domestic law to implement the crimes of genocide and crimes against humanity. And the same principle exactly would apply. So it's a sort of fast track way uh, of um, transposing Uh, the crime of ecocide, not only at the international level, but hopefully into many domestic national legal systems. Okay. Thank you very much for that. Do please all remember to vote for your favorite questions. There are so many coming through. I think we may have some issues with that voting system. Um, if that's the case, I apologize. Um, but in the meantime, um, here's a general question, and Dio, it might be something for you as well. Um, what are the main objections that you foresee coming from member states, and, and how do you intend to see off those objections? And also, just for my sake, a stupid question, what is the, the, the number of states you need in order for this to proceed? Billy, why don't we start with you? Oh, it's unmuted. Have we have we lost uh, Have we lost Dior? We have at the moment. Yes. yes. Okay. Um, I'm not sure quite what has happened there. Um, in relation to um, the number of states, the ICC uh, has a provision uh, in its statute which requires um, a, a matter to be raised at the assembly of state parties by a relatively small number of states. I don't know what the exact number is, but it, you don't need a huge number uh, to basically put the matter on the agenda. What you then do need is a significant enough number, I can't remember what the number is precisely, uh, to take the matter forward Jojo looks like she can answer uh, that question. I haven't done my homework, personally <laughs> enough. Over to you, Jojo. Yeah, I can certainly answer that one because we get asked that all the time. Um, so uh, the, the Rome Statute sets out a particular amendment procedure um, whereby uh, Any Any state can propose an amendment um, and to sort of get it in under discussion requires a simple majority. Um, to move it forward to adoption into the statute, um, one needs a minimum of two-thirds of the state, the member states. and currently there are 123 member states, so you would need at least 82 states to be. Behind this, which is quite a large number. On the other hand, one of the beauties of the ICC is, is like the UN, it's a one-state-one-vote situation. So those states can be any sovereign state, um, and you know, for example, Vanuatu, which was the first country to bring this up at the International Criminal Court in 2019, and suggest it should be seriously considered, um, has just as much right um, and just as much vote as any of the other larger economies, for example, which which are members. Um, So, so that's encouraging. The other thing that's also quite exciting is that, unlike the UN, there isn't a Security Council. So there's no um, sort of small group of countries that has a veto. It doesn't work like that. So there is actually the sort of exciting possibility of, of, of moving things forward in a, in a perhaps a more rapid way than might uh, might take place at the UN. Great. Can you hear me? The um, power has just gone off here in cartoons, so I've had to switch very rapidly between my laptop and uh, and 4G, but um, uh, these are the struggles in, in a country that is, well, hopefully on the mend, but is still facing some big challenges. Um, here, though, I see, um, thanks to WhatsApp, uh, some questions coming in. How quickly do you think this could take place? Uh, I know you touched on this, Jojo, um, and will it be fast enough To actually shift the needle on catastrophic climate change, or is it simply too late? Well, I, I'd uh, love to jump in there and say I, I never think it's too late. I think if you know, we, we certainly uh, we, we, we've been told that this decade is a decisive decade. We still have nine years left of this decade. That's plenty of time to act. Um, and you know, it's. <laughs> I think that the way that uh, things manifest in this world is through intention um, and the, the positive and optimistic attitude around this is far more likely to materialize it than assuming it's too late. Um, I think that's a, that's a sort of pessimistic story of giving up which we simply sh shouldn't and can't afford to do. Uh, I don't know whether Philippe or Dior would like to come in on um, the attitude there, I think Dior has a hand up. <laughs> C'est à vous. Oui, oui, j'avais le, levé la main. Excusez-moi, j'ai été un peu déconnectée. À un moment donné, c'était justement pour la capacité que nous pourrions avoir de voir comment les choses vont évoluer. Je pense que c'est la question, ça va aller vite ou pas Euh, je pense que Jojo a répondu euh, quand je venais pour dire qu'il fallait à peu près les deux tiers euh, donc, des, des, membres, des pays membres pour que ça puisse euh, donc, passer euh, je pense qu'on a parlé du temps on ne peut pas effectivement évaluer le nombre d'années que ça pourrait prendre mais personnellement je pense que nous pouvons avoir l'espoir que ça se passe beaucoup plus rapidement que ce qui s'est passé par exemple pour le crime d'agression euh, dans la mesure où nous, rendons, nous nous rendons compte que dans le contexte actuel euh, ces problèmes liés à, à l'environnement, sont de plus en plus importants. Et nous pouvons disposer au niveau, euh, tout à l'heure, Jojo je pense, disait qu'il fallait 82 euh, personnes, membres euh, pour qu'on puisse arriver, nous pouvons disposer quand même euh, de l'aide de certains pays euh, on a, dont on appelait les pays insulaires euh, qui sont je pense, assez important et ça, tout dépendra justement de notre capacité de persuasion. Et je crois que ces pays-là sont des alliés qui sont quand même assez importants et nous devons justement, du point de vue stratégique, voir quels sont les pays qui pourraient très rapidement nous apporter leur soutien. Ensuite, l'espoir peut être permis dans la mesure où on se rend compte quand même qu'il y a une évolution parce qu'effectivement, cette notion d'écocide, de, de, de, de crime d'écocide, ce n'est pas la première fois qu'on l'évoque tout à l'heure on l'avait déjà évoqué lors de l'élaboration du statut de Rome et on se rend compte que euh, certains pays qui avaient été justement ceux qui n'ont pas permis que ce, ce, ce, ce crime la passe sont aujourd'hui avec ceux qui veulent que justement le crime soit euh, euh, le crime d'écocide figure dans le statut de Rome alors je crois que nous avons quand même des, des raisons euh, d'espérer que bon, ce ne sera pas demain la veille peut-être, mais que ça pourra prendre moins d'années que nous ne le pensions. Nous avons donc l'essentiel je pense à ce niveau-là c'est que nous sommes convaincus que c'est quand même un crime dans la mesure où Euh, si euh, justement ces dommages importants continuent à euh, être causés à notre planète euh, où les gens vivent, je crois que euh, nous avons euh, toutes euh, les raisons de pouvoir poursuivre euh, ce combat-là, je mets entre guillemets, parce que c'est un problème de survie euh, pour notre planète. Alors moi j'ai beaucoup euh, d'espoir que nous verrons un jour ce crime d'écocide euh, figurer dans le statut de Rome pour la survie de notre planète. Andrew, can I come in? I mean, just on this, I mean, if, if there's political will, there's no reason why this can't happen very, very quickly. If there's no political will, it will take more time. But I want to jump to a question that is of interest to me because it was at the heart, really, of many of our discussions, but it's not explicitly addressed. And that's a question from Fahana Yamin uh, on climate damage, which she writes is happening due to past emissions. Uh, that of course is correct largely and disproportionately from developed countries and from as she writes less than 100 fossil fuel companies how does this proposed definition take that reality into account and th this is a really complex and delicate issue is climate change potentially caught uh, by this definition and the answer to that is of course yes it is but here is the difficulty each and every one of us on this call contributes to climate change. I contribute to climate change. I contribute to climate change in my daily life by emitting uh, greenhouse gases into the atmosphere that my emissions probably on their own could not be characterized as severe. I probably also contribute to climate change in some of my professional activities. If I'm advising on a boundary dispute between two countries, uh, the resolution of which is motivated by desire to extract oil and gas from below the sea, It could be said, rightly, I think that I am in some way uh, contributing to climate change. Is that a criminal act? Well, it might be, um, depending on the, the nature uh, of the uh, projects that are being um, envisaged. But the key, I think, to dealing with this is to uh, the part of the definition where we're looking at acts which are going to have severe. Yes, climate change is obviously looking like it's going to be severe if it's not severe already. Uh, widespread, yes. Uh, Long-term, yes. Unlawful, well, that becomes more complex. Wanton is probably, I think, the key to the answer to this question. So I think if a corporate actor, if a state, if an individual is going to engage in the authorization or the promotion of a project in wanton disregard of the effects on the environment, without taking into account at all the economic and social benefits or deciding um, in a ridiculous manner that the environmental harm somehow is outweighed by the economic and social benefits. In those circumstances, one could imagine um, activities which could fall within the characteristics. So um, again, I'm loath to mention any particular examples, but the authorization For example, in an industrialized country, of a massive new coal field and a massive new coal-fired power plants without properly or at all taking into regard the impacts on the climate system, I think could arguably come within this definition. And one can think of a raft of other acts in relation to deforestation, in relation to oil spills, en relación con la gas y gas, que tiempo dentro de esta Las complejidades que conlleva conseguir una definición que sea eficaz y que también sea realista a la hora de reconocer las diferentes necesidades de todos los países. Y eso es un auténtico problema y es un reto que tenemos. Muchísimas gracias por darnos esos ejemplos concretos porque en, la verdad es que ya en diciembre se decía bueno y cuáles van a ser los primeros casos y en fin ahora según la definición pues eh, vemos cómo va evolucionando esta cuestión después tenemos una pregunta que nos dice el daño tiene que ser financiero o puede ser un daño intangible. Esta es una cuestión muy personal para los diferentes miembros del grupo. Yo voy a dejar que, que Dios responda, pero yo siempre he tenido en mente el ejemplo de los dos últimos rinocerontes, por ejemplo. Si de pronto eh, alguien decide que quiere tener esos dos últimos cuernos de rinoceronte o quiere coral del arrecife o... Pues eso es destrucción gratuita sin ningún tipo de beneficio social o económico. Eso es para mí un, una destrucción gratuita, deliberada. Y tenemos también el caso en Mali, eh, que se consideró como crimen de guerra por parte del TPI. En fin... La respuesta a la pregunta es que no, que no nos interesa medir las consecuencias financieras del daño ecológico. Pero seguramente Dior tendrá también algo que añadir. Dior, ¿desea añadir alguna cosa en cuanto a esta pregunta? No, no, estoy del todo de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora. Gracias. Tenemos una pregunta aquí acerca... De, el número de países que, eh, que apoyan esta iniciativa, dado que el reino, eh, perdón, dado, dado que los Estados Unidos no han apoyado, no forman parte de este grupo de países que apoyan, eh, ¿cuál es la probabilidad de que esto avance? Y personalmente, ¿cómo, eh, ¿cómo personalizar estas cuestiones cuando vemos que hay empresas detrás o gobiernos? ¿Cómo se puede personalizar esto a individuos? ¿Es para mí la pregunta? Si lo desea, sí. ¿Hola? Sí, adelante, Dio. Sí, sí, sí, desea tomar la palabra, evidentemente. Yo voy a hablaros de los Estados Unidos, pero también hay un procedimiento particular para hacer una enmienda al Estatuto de Roma los estados lo que pueden hacer bien, yo creo que pueden no aceptar pero tampoco pueden imponer un veto eh, tenemos que tener claro que hay unas reglas muy precisas que permiten que se apruebe esta ley en cuanto a la segunda pregunta la verdad es que no la, no la he retenido muy bien Sí, la segunda pregunta es acerca de cómo individualizar, es decir, cómo eh, aplicar esto a un individuo y no siempre pues, a un gobierno o una organización, una empresa. Pues claro, acerca de esa pregunta tenemos experiencia, porque las defensas que estaban Ahí en el banquillo en, de, de, de Nuremberg. Y no recordemos que to, y no olvidemos que todo esto nos lleva a Nuremberg. El 1 de octubre de este año será el 75 aniversario de los juicios de Nuremberg. Así que, eh, qué mejor momento para eh, precisamente pues, catalizar este crimen de cocidio Pues bien, esos individuos que estaban sentados en el banquillo, Hans Frank, Hermann Göring, estaban allí no porque... No porque ellos fuesen quienes eh, cometían eso, sino porque es, eran los que cometían eso en nombre de un sistema, igual que el presidente o el delegado de una corporación o el presidente que autoriza el presupuesto, que le da el botón para autorizar el presupuesto. Pues sí, podrían estar sentados en el banquillo. Hay otra pregunta que es fascinante y es ¿qué pasa con los estados que no son parte? Este es, esta es una cuestión que está de toda vigencia en el TPI. Tenemos casos en el TPI en los cuales el TPI ha dado autoridad al fiscal a investigar en países... Eh, en cuanto a la comunidad rohingya, en Bangladesh y Myanmar. Y Myanmar resulta que no forma parte del TPI, pero se ha dado la autorización para investigar en ese país, en ese territorio. Y lo mismo ocurre en relación con Palestina e eh, Israel. Palestina forma parte del TPI, pero Israel no. Y las acciones, los actos que ha cometido Israel se han hecho en Palestina y eso hace también que, eh, según los jueces, eso caiga en la jurisdicción de este tribunal, lo cual significa que un acto autorizado en el territorio de un país que no es parte del de estatuto del TPI, pero cuyas consecuencias se sienten en el territorio de un Estado parte, cae dentro de la jurisdicción de la TPI. Y eso, evidentemente, pues nos abre la puerta a una efectividad potencial, pero también nos abre la puerta a dificultades políticas. Y esa realidad es algo que en el grupo, evidentemente, todos tenemos muy en cuenta, muy presente. Jojo, quizá esta pregunta es para ti. Alguien habló de África, del continente africano, que tal vez sea el más azotado por el cambio climático, pero también es el que tiene una relación más problemática con el TPI y hemos visto también que el panel es muy diverso, pero yo quisiera saber qué tipo de compromiso y qué tipo de entusiasmo están obteniendo por parte de los líderes africanos acerca de esta cuestión. Eh, creo que hemos perdido el sonido del ponente y del resto de participantes también. Sí, hemos perdido a Andrew. Yo, yo, tienes que seguir tú. Sí, sí, de hecho hemos perdido temporalmente a Andrew. La colección allí no es tan fiable como podría ser en otros lugares. Bueno, cualquier lugar. En, evidentemente el progreso diplomático de lo que nosotros hemos hecho bueno, no evidentemente, pero puedo decir tristemente que está más avanzado de lo que tenemos públicamente tenemos que ser bastante reservados respecto a lo que decimos por varios motivos en el sentido en que si el Estado está hablando acerca de esto no es nuestra posición poder decirlo hasta que ellos estén dispuestos a decirlo y un ejemplo muy sencillo de ello es que hemos estado trabajando durante bastante tiempo dando apoyo a ellos estratégicamente a tener una voz en el ICC porque claro estamos hablando de una isla en el Pacífico llegando hasta la Haya pues es una tarea muy cara mientras que evidentemente si estás en Europa llegar a la Haya es más fácil y bueno esto es algo que se nivela con el ICC de manera efectiva en sí y forma parte del sistema que domina en Europa occidental o en la estructura colonial por lo tanto parte del apoyo al marco y permitir que esas voces sean oídas en esa mesa y eso va a ser cierto también de algunos aspectos y países del mundo pero me parece que también vale la pena observar que el potencial de los crímenes del ecocidio es interesante en comparación con la situación de los crímenes de guerra o el genocidio en el sentido en que los efectos del ecocidio se sentaron en el sur global y las decisiones que han llevado a estos efectos a menudo se toman en el making up y este crimen evidentemente tiene como objetivo estas decisiones y estos decisores. Es un potencial de reequilibrar, podríamos decir, esa dinámica a través de este crimen y también vale la pena hablar un poquito de lo que se ha cubierto ligeramente que es un poquito la corporación versus el individuo. Porque por ahora las corporaciones tienen, bueno, podrían decir que tienen abogados caros, con los que trabajan en regulaciones bastante caras o quizá presupuesto para algunos casos. Y al final nosotros acabamos con una situación penal en la que la libertad personal de un individuo es que, como ha dicho Filip hace un momento, concentra la mente de manera efectiva y tiene a esos individuos más que una due diligence que va en la dirección de cómo trabajar alrededor de una de legislación muy detallada. Esa due diligence puede ir quizá hacia cómo podemos asegurarnos de que no incumplimos esta nueva ley porque se han juego mi libertad personal. Y eso tiene un verdadero potencial de llevar paso a, peso, perdón, a la arena corporativa, que podríamos decir. Es donde sucede la mayoría de actividades porque, a diferencia, bueno, no conozco ningún promedio de genocidio, pero seguro que no están tan preocupados eh, sobre su PR, por ejemplo. Si imaginamos, por ejemplo, la credibilidad corporativa, la confianza, los precios dependen enormemente de la reputación y, por lo tanto, un decisor clave de una empresa que a lo mejor está junto a un criminal de guerra o alguien que comite un genocidio, pues no es tan bonito porque puede afectar significativamente el éxito de esa persona. Por lo tanto, existe un elemento disuasorio con el ecocidio como delito que a lo mejor podría ser más potente que los crímenes de guerra. Y ha vuelto, dicho sea de paso. Y gracias por ayudarme. No sé si vosotros o vuestros colegas habéis podido abordar la cuestión sobre la implicación y la resolución de estos problemas, o esta sugerencia eh, que habéis presentado. Sí, de hecho lo he cubierto. Muy bien, en mi respuesta lo he cubierto, en general. Muy bien, Philip, sé que has hablado mucho acerca de las lecciones aprendidas, de delitos contra la humanidad y de genocidios y la efectividad de contar con objetivos más amplios por oposición a más individuos. Me pregunto si podrías hablar un poquito acerca de cómo habéis incorporado estos dos crímenes clave en lo que intentas hacer con el equipo de panelistas en la elaboración de todo ello. Sí, claro, empezando en el 2010, Profundicé enormemente en la vida de dos hombres que habían creado el término crimen contra la humanidad y genocidio en la ley internacional. Y fue una experiencia sorprendente porque aprendí hasta qué punto se hizo rápidamente. El juego entre ideas por Herschel y Raphael Lampen hablaba de cómo ganar el apoyo de los estados y el modo en que los medios de comunicación, tu organización, Andrew, y instituciones grandes y pequeñas, desde el New York Times a Los Hamptons, etcétera Yo vivo en Camden Town, en Londres, con el Guardian, Le Monde, cualquiera puede desempeñar un papel enorme en el cambio de las conciencias públicas. Es un esfuerzo colectivo, pero la esencia del trabajo de Lampton era muy distinto. crímenes contra la humanidad, es la protección de los individuos, genocidio, protección de los grupos. Una de las cosas que empezamos a apreciar es que, en cierto modo, el genocidio ha llegado a considerarse erróneamente, en mi opinión, como el crimen de los crímenes. Es el mencionado por el presidente de Estados Unidos que queda en los titulares de los periódicos de todo el mundo. Biden dice este es un genocidio, estará en la página 1. Si dice es un crimen contra la humanidad, nadie presta ninguna atención un crimen de guerra. Parece ser una realidad, es compleja y no sé exactamente cuál es el motivo. En la definición hemos intentado coger lo mejor de las definiciones del genocidio y los crímenes contra la humanidad. La palabra ecocidio refleja la invención de Lemkins en otoño del 54. Invitó la palabra de una palabra latina y griega, genocidio y ecocidio. Se basa también en ese enfoque, pero el núcleo del delito del ecocidio se debe más a crímenes contra la humanidad. Y debo decir que debe ser así, porque el umbral de la definición genocidio en la ley internacional, somos conscientes a partir de los casos en los que he participado, plantea un umbral muy elevado. Uh, tiene que haber la intención de destruir un grupo, parcial o totalmente. Si cogemos esa definición a ecocidio, la intención de destruir el medio ambiente, total o parcialmente, pues nunca habrá ningún ecocidio, porque los que cometen horrores contra el medio ambiente no lo hacen con la intención, ni la única intención de destruir el medio ambiente. Por lo tanto, en esencia, la definición que se nos ha ocurrido procede del enfoque del genocidio y el enfoque de los crímenes contra la humanidad. Si hubiera habido una definición para buenas medidas. Y nosotros pensamos que ese enfoque procede de algo que potencialmente es efectivo, pero no tan extendido en sus efectos y los estados salgan corriendo con los brazos en alto en error. Recientemente, Macron, el presidente francés, anunció que respaldaba el crimen de ecocidio, pero bastante aparente que no había reflexionado totalmente en a qué se refería. Crea una comisión que ha luchado con la legislación francesa para dar carne a la idea de que lo apoya. Y es en este entorno que nosotros hemos profundizado en los crímenes internacionales que ya existen. Y tratamos de elaborar algo que quizá coja lo mejor de los crímenes internacionales existentes sin colocar el umbral demasiado bajo y sin asustar a los estados a los que necesitamos para que adopten la definición o poner un umbral tan elevado que se convierta en algo totalmente inútil en la práctica y es un acto de equilibrio difícil y el tiempo nos dirá si hemos acertado o no, pero el test al final es si los estados están dispuestos a resplandar o no esta iniciativa y será una cuestión de si lo acertamos o no. Muchísimas gracias. Si sí, por favor podrían votar por sus preguntas favoritas, ya hemos empezado a contestar algunas. Aquí tenemos una. ¿Cómo demostramos la causalidad en el caso de cambio climático cuando la causa es muy local, por ejemplo, extracción y combustión de combustibles fósiles, pero los efectos son globales y diversos. Vemos que el cambio climático interactúa con otras crisis. ¿Cómo podemos ayudar, ¿Cómo podemos ayudar en este sentido? Filip, quizá pueda contestar de nuevo. Bueno, pues, me parece que, que uh, the law, um, la ley penal helps to criminal form nos ayuda a formar todo tipo de conciencias acerca de lo que es correcto and, and e incorrecto y nos ayuda también a definir um, los elementos, pero, it is never going to be a pero nunca va a ser la panacea en sí. Que ha hecho tantísimo para poder empujar esta idea en los últimos 10 años de su vida era plenamente consciente del ejercicio en el que estaba participando y la intención era ayudarnos a replantear nuestra relación con el mundo natural. Y me parece que este es el papel central. Que la ley puede desempeñar. Permítame darte un ejemplo de cómo la ley cambia en este sentido. Antes, año y medio aproximadamente defendí el caso ante el Tribunal Penal Internacional para Gambia en de sobre las alegaciones de que Myanmar participaba en un castillo contra los Rohingya. Y unos días antes en un seminario en George Washington University, en un panel, un buen amigo, el juez Thomas que solía ser el juez americano del Tribunal, americano de del tribunal Internacional de Y él in estaba muy interesado en este caso, en, en el Tribunal Penal Internacional, uh, uh, en relación con el genocidio uh, the uh, respecto a la comunidad rohingya. Y una de las cosas que uno no sabe de Bergantin, que os no que no recuerdo que tiene un libro Lucky Child He was in the y es charge que él of estuvo He was one of the en el tribunal de Mengele, Mengele era uno de los uh, niños que, men, con, que Mengele trató de hacer Tom experimentos, con, de y, hacer Tom experimentos. Tom Bergental y Tom Bergenthal me dijo en 2019, noviembre del 2019 Puedes imaginar si en el 54, cuando estaban a Auschwitz, hubiera habido un trocito de papel donde dijera el genocidio es un crimen y no puedes participar en él. Y si hubiera habido un tribunal internacional con jurisdicción sobre ese crimen y un país acusara a Alemania, os lo imagináis, es inimaginable que alguien lo hiciera en el 54. Lo que Rafael hizo en el 45, con su definición de genocidio, y definición de crimen contra la humanidad, fue cambiar el mundo diciendo, esta es una línea que no se puede tachar. Se puede tachar en algunas circunstancias, es una cuestión legal, no se puede tachar o cruzar y si la cruzas estarás cometiendo un delito internacional. Y eso me parece que es el precedente que tengo en mente, que Dior tiene en mente, que los miembros del, tribunal, del panel... Del panel, del panel tiene el No empezamos con nuestra propia definición, sin duda puede mejorarse. Otros tendrán una definición mucho mejor de emisidio. Pero trata de cambiar conciencias y de reconocer que hay unas líneas que no pueden traspasarse más. Y al final será para fiscales y jueces determinar si un acto concreto cruza o no cruza esa línea. No somos nosotros como miembros de este grupo de trabajo, sino que son otros los que tienen que hacer frente a estos temas. Otro detalle, otra pregunta de específica una línea de acción por parte de los gobiernos, por ejemplo, o las corporaciones this más actual. que eh, líneas de acción por aquellos que han trabajado esta definición. Um, Jojo, Jojo ha estado muy preocupada uh, issue, por este tema y ha estado luchando Does our a por si la definición and, incluye o no una and, misión. Y la definición de un acto, en mi opinión, de acto, incluye, en mi opinión incluye el no actuar. En no se sé si está pero, dejar, comente, pero está bien establecido en la ley internacional que un acto de omisión es un acto, Dior de Senegal, ¿es lo mismo en el mundo francófono o no? No escuchamos a Dios. ¿no? Sí, creo que eso refleja muy bien nuestra definición cuando hablamos también de la omisión, porque las medidas no han sido tomadas para evitar precisamente los daños que podrían producirse. Sí, forma parte de la definición que nosotros tenemos. Thank Muchísimas gracias. Dior y todos. Estamos llegando al final. tenemos minutos y ¿Tenemos alguna pregunta más? Pero me pregunto si Jojo, Dior o Philip quieren para hacer unos comentarios de cierre? de esta sesión. let me before we do una pregunta más. Estoy pasando aquí. No he visto tantas preguntas en un webinar before. We to be over 120 questions, which is, Parece que hay más de 320 <laughs> preguntas, the, eh. no está mal, en el espacio de una hora. All Muchas all gracias a todos. Es un signo de entusiasmo y de interés, sin duda. Or a sign of, uh, o un signo in the de complejidad del so tema del ecocide que da lugar a otras reacciones. Pero bueno, anima, so estoy entusiasmado de tantas preguntas, y son maravillosas. Hay una pregunta que, que una habla de la definición Higgins de Higgins que de, se le ha ocurrido unos unos años, años, y la diferencia y que hay entre lo que se le ocurrió y lo que tú y cuál lleva realmente a la introducción del crimen de ecocidio bajo el Estatuto de la ICC. I'm, I'm to um, Yo puedo contestar. Yes, Poly, sí, Poly um, la definición habla y se es daño, perdido y ecosistemas destrucción ecosistemas de a los ecosistemas de distintos territorios, territorio, de manera de la que la los habitantes, habitantes, habitantes o el disfrute de los habitantes de se vea severamente dañado. Her, um, Por lo tanto, su definición fue Based around Una definición if basada um, not en los habitantes y, y no solamente well. humanos, otros habitantes um, también. Now, that, yo diría mean, que hay un par de temas que quizá no encajan tan bien en el lenguaje o el formato de los estatutos. Por ejemplo, un disfrute pacífico en el Reino Unido. Si tienes un acuerdo, sabes lo que es el disfrute pacífico. Seguir con tu vida como normalmente la llevas. Pero ese concepto no se refleja um, but, igual en la ley so, continental. Um, Pero, por otro lado... There's... Hay. Bueno, de hecho, la definición que se le ha ocurrido al panel va un poquito más lejos porque realmente valora los ecosistemas en sí mismos. Y me parece que esto es una dirección muy potente y lo que ha sido tan increíble acerca de cómo el panel ha reunido esto en estas deliberaciones, argumentos y mirar también distintos aspectos es que han basado la definición que ha emergido really de un modo bastante fuerte en un precedente legal de la ley penal internacional y la ley medioambiental. De manera que, aunque se han dado pasos aquí, y es un paso fuerte avanzando hacia una nueva manera de ver cosas que ha descrito Philip también, pues también es algo profundamente arraigado en los principios legales y el lenguaje legal eh, familiar para los estados. Y me parece que este sería una de las grandes ventajas de esta definición. Realmente va a favor de esta definición. Es un equilibrio bien equilibrado entre lo que se tiene que hacer de manera concreta para proteger la futura vida de nuestro planeta, para evitar eh, los casos de Daño, pero al mismo tiempo ser creíbles y que se nos tome en serio por parte de los gobiernos que necesitan que esto avance. Y me parece que es un logro fenomenal y ha sido fascinante verlo y estamos muy contentos. Dior, Quizá podría pedirte alguna idea de cierre, has hablado muy bien acerca de la logística, la diversidad de este equipo, en este tiempo, algo en lo que todos podemos acoger, quizá. Me pregunto cómo te sientes ahora, a partir de lo que ves que hay en el público, cuáles son los siguientes pasos, cuáles crees que son? tienen que ser los siguientes pasos. Sí, me parece que el hecho de haber conseguido crear una definición que esté equilibrada y sobre todo importante, me parece que Philip lo ha repetido varias veces, saber que no estamos cerrando los ojos y que ya es suficiente apreciación. Me parece que es una etapa superada, habrá otras que tendremos que superar y es garantizar un poquito el seguimiento. De vulgarizar es este, esta, es este, esta definición que, explicarla porque y creo que para que las personas puedan apropiársela, apropiársela tienen que conocer muy bien cómo, el contenido, eh, saber por eh, qué nosotros tenemos en tal definición y eh, eh, en tal, de, tal, de, término, tal, eh, eh, tal eh, término tal contenido y, eh, y eh, hemos intentado en mi opinión de, cada vez de, que, que cada uno pueda encontrar su lugar, esta sería mi reflexión y me parece que el trabajo que nos atañe es continuar. Hace un momento estaba hablando un poquito entre comillas lo que tenemos es continuarlo para poder tener un mejor futuro para nuestra humanidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no tenemos que bajar los brazos ni desfallecer. Si continuamos con la misma determinación que hemos visto, haciendo esta definición, si nosotros continuamos con este mismo espíritu de apertura, pienso que Digamos, Podemos pensar que lo que soñamos puede hacerse realidad. Gracias, gracias, George. Y ha hablado aquí de, de hacer que corra la voz de extender todo esto y evidentemente todo esto lo van a recoger los medios en los próximos días. Jojo, ¿quién esperas que, que reaccione a raíz de todo esto y de ese estatuto del TPI, ¿a quién quieres ver ahí en el banquillo? Pues eh, yo comencé como activista ecologista y si me hubieses dado esta pregunta hace unos años, pues os, hubiera, os hubiese dado una lista enorme. Lo que quiero decir ahora es que estamos ante una crisis global y... Esta es una situación que nos afecta a todos. No podemos eh, señalar con eh, el dedo y decir, bueno, es que ese vertido es culpa tuya. No. Lo que todo esto requiere es que todo el mundo se una a nosotros y por eso recomendamos pues actuar por fases y generar el sentido de que todo esto se está produciendo. También, pues, hablar con una con las empresas aseguradoras. Hablamos con Joyce hace unos años y y les dijimos, bueno, es que esto está sucediendo, no sabemos cuándo, pero está sucediendo. Y eso es importante porque eso hace que todos esos jugadores importantes en la escena internacional comiencen a cambiar su actitud. Con lo cual nosotros, la, la respuesta a la pregunta es que no queremos ver a nadie sentada en el banquillo. Es decir, queremos que se produzca ese cambio de actitud y que todo eso permita soluciones que ya existen. Y que se extiendan más. Soluciones que ya existen para poder actuar de modo más sostenible, una relación de armonía con la naturaleza. Es decir, que nuestro cometido es permitir todo esto. Y, si, y de hecho, hacer que las personas se comporten cada vez mejor y no tenerlas en el banquillo. Evidentemente que habrá casos que aparezcan, pero quizá una de las grandes diferencias aquí entre los litigios climáticos que se están produciendo, ya hay cientos de casos y eso eh, se basa en la evidencia y avergüenza a ciertas empresas y luego se establecen compensaciones, pero yo vuelvo a la idea, lo nuestro es una intervención estratégica, es casi como una acupuntura en un punto de presión, es decir, que tenemos esta forma de trabajar que nos permite establecer un parámetro moral alrededor de las cosas para que las personas sepan que no pueden ir más lejos en este sentido. Y es una regla de base más que tiene que ser tomada en cuenta. Muchísimas gracias, Philip. Las últimas palabras por vuestra parte. Este es un momento de punto de inflexión, eh, momento pospandémico. Yo sé que habéis sido muy prudentes en cuanto a... Al redactado de esta de esta ley, de esta enmienda, pero sabemos que se va a producir un cambio, pero hay algo que nos hayamos perdido y algo que no hayamos podido predecir, pues en… El derecho internacional hay momentos destacables en que se producen costas, cosas destacables. No sucede a menudo. 1945 fue uno de esos momentos cuando se juntaron los estados ante una catástrofe sin precedentes y actuaron y cambiaron el mundo creando instituciones y creando eh, leyes. Y también hubo un momento pues, eh, con, con la adopción del Tribunal Penal Internacional... Y cuando también se inculpó en secreto a eh, un cabeza de estado por, por y cuando bueno, se fue arrestado en Londres en su en el lecho, en el hospital por crímenes contra la humanidad. Y yo me pregunto si sí, este es uno de esos momentos que acabo de citar, con la combinación de la COVID-19 que nos ha demostrado que no podemos controlarlo todo, que hay cosas que se nos escapan y en las que tenemos que trabajar conjuntamente y de modo proactivo, además con la evidencia de estas catástrofes naturales, extraordinarias que se producen. Antes he mencionado que me había sorprendido mucho la cantidad de peticiones de los medios de comunicación que no me hubiera esperado nunca, la verdad es que he estado trabajando muchos grupos de trabajo, pero esto de aquí es muy diferente y hay algo que en particular que me hace pensar que tal vez estamos ante uno de estos momentos, pero es algo bastante personal. Yo afortunadamente en mi vida pues me he implicado en cosas bastante interesantes y he tenido tres hijos maravillosos que como jóvenes, pues bueno, siguen con su vida. Pero cuando los medios de comunicación se interesaron por esta iniciativa y yo con mi implicación como, como miembro del grupo de trabajo, se produjo algo. Y es que mis tres hijos me enviaron un WhatsApp por separado y me dijeron, caramba, papá, eso es fantástico. Es fantástico que por fin hagas algo útil. Y yo consideré este detalle muy interesante porque esa generación... Es clave y si podemos galvanizar el interés de esta próxima generación en el proyecto, se producirá. Y yo creo que forzar a los estados a reconocer que los, la disposición actual no es suficiente y necesitamos más y que tenemos que seguir en la buena dirección. Evidentemente, pues eh, tenemos un texto que es perfecto, pero merece ser mejorado. Y los estados tienen que reconocer la que la situación en la que estamos hoy es intolerable y algo tiene que cambiar. Y vamos a trabajar con las próximas generaciones para que esto se produzca, porque ellos son clave y son la clave del cambio y tenemos que apoyarles. Y yo quería simplemente dar las gracias a Andrew por su interés personal, por dar su apoyo a todo esto. Es, significa mucho para, vos para nosotros. Tu implicación y el hecho también de apelar a esta audiencia más joven. Muchísimas gracias. Gracias, Philip. Gracias, Jojo. Ha sido un auténtico placer. Estaremos presentes en YouTube, en Instagram, allá donde podamos hacer correr la voz y difundir este mensaje. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a todos. Puedo ver también que hemos tenido más de 300 participantes en una cuestión tan importante en la que se ha trabajado en los últimos seis meses. Así que espero que este impulso no haga más que seguir y muchísimas gracias por haberme invitado a hoy. Gracias.